Oigan, chicos, eh, hemos hecho este avance para decirles que deben que suscribirse. Deben que suscribirse. Para, porque si se suscriben, podría ser un, un, su amigo. ¿Sí? Eh, vamos, por pues, favor, suscríbanse. Chao. Chao.